¿Cómo estáis? <ríe> Dice, el maestro Wei quiere que compartamos algunas de nuestras experiencias en las sesiones. me siento con más confianza me siento más presente en la vida con más fuerza vital y mi relación con la familia está más tranquila y más sabia no hay tantas confusiones con mi, mi hija es muy evidente cómo está influyendo cada sesión en mi relación familiar agradece mucho Hola. Hola. está hablando desde Francia estamos siguiendo las sesiones siento que estoy en un estado más estable porque la situación en Francia no es muy estable. Estoy menos ansiosa. Estoy tratando de compartir esta, esta estabilidad a otras personas. así que más cosas buenas seguirán pasando y agradezco mucho muy bien muchas gracias a todos por unirse a esta sesión en todo el mundo cada uno está creando este buen campo de conciencia en todo alrededor del mundo Muchas personas van a recibir muchos beneficios en el nivel del cuerpo, de la energía y de la conciencia. Por eso, muchas gracias. Y esto, que estemos juntos, es algo muy bueno en este momento. Continuamos construyendo el estado fundamental y básico de amor universal. El estado base es la conciencia pura en un estado despierto con el amor universal y la felicidad. Esa información la repetimos muchas, muchas veces. Todos los días, yo lo digo muchas veces, para crear y fortalecer esa conciencia pura, mi amor universal, amor universal, amor puro, felicidad, la felicidad interna, la felicidad interna, todo el rato me gusta repetir esa buena información quizás alguien conoce esa información pero en el interior continúa sin estar demasiado feliz algunas veces Muchas veces tiene miedo, aburrimiento y duda. Oh, el maestro voy a hablar de la conciencia pura, en un estado pacífico. Quizás sea un concepto y yo no pueda alcanzarlo. Quizás está muy lejos de mí. Y entonces, desde el interior, te entregas, te rindes. Y caes en las emociones negativas, o en la tristeza, depresión. Si quieres transformar, te tienes que liberar de esos viejos hábitos. Tenés que saltar de hacia afuera de eso tenemos que cambiarnos a nosotros mismos primeramente continuamos repitiendo esa información y repitiendo la experiencia siempre tratamos de ir a través de la conciencia pura y con ella vamos observándonos a nosotros mismos. Y nos damos realmente cuenta de nosotros mismos. Sentimos que estamos enfijados en algunas sensaciones. Vemos nuestros apegos a algo. Cuando nos damos cuenta, en ese momento exacto tenemos que volver al interior. Rápidamente. Te puedes sentar, o de pie, meditando de pie, en China. ¿Qué? Limpiar las montañas es fácil, pero limpiar la sociedad en el corazón es difícil. Ese es un dicho de China. Si tu corazón en su interior tiene pensamientos negativos, fijaciones, tienes que ir más allá de ese tipo de pensamientos. Y por eso necesitamos repetir una y otra vez. Amor universal. Es la manera de ir dejando bella la información en el interior y un nuevo sistema de información que vaya más, más allá de todas las antiguas informaciones. Ahora mantente en ese estado puro y despierto del ser verdadero. Y una y otra vez vienes a Él y a Él, una y otra vez. Durante muchos años. Un mes tienes una experiencia. Dos meses, tres meses tienes otra experiencia. Vas progresando poco a poco. No creas que hoy practicas y mañana te iluminas. No te quedes fijado en los resultados. Pero no te, no te importa, no te preocupas. Tú continúas practicando hasta que poco a poco vayas estando más y más estable. Eso es una buena práctica. Yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo. Experimentalo desde la conciencia pura. Cuando realmente te enfocas en ella, te das cuenta que te vuelves pacífico especialmente en la práctica de la meditación y en la práctica. Desde el tiempo de meditación el marco de referencia poco a poco empieza a incidir menos, a actuar menos. Y la conciencia pura se reconoce más a sí misma. En ese tiempo tú no necesitas limpiar ningún tipo, tipo de fijación ni viejos hábitos. Solo en tu práctica de meditación la llevas a la vida cotidiana y en la vida cotidiana el mundo exterior te va a crear retos, desafíos. En esos momentos tú debes recordar el mejor estado meditativo, el estado de conciencia y la conciencia va inmediatamente a ese estado. No te quedes fijo en cualquier información que crea un desencadenante en tu cuerpo. No te quedes fijado en los pensamientos. Esos pensamientos que desencadenan. Solo estás en la conciencia pura y vas más allá de ellos. Cuando aparece ese desafío, repite la información de amor universal Y puedes usar el estado del amor universal en el nivel de Mingyue, conciencia pura despierta. La repetición es muy muy importante. Incluso en la oficina. Si tú repites la información una y otra vez, puedes sentir que te aburre. Pero tú continúa repitiendo. Continúa repitiendo. Y vas un día a encontrar esa sensación de felicidad en tu corazón, profundamente en el interior y sientes que en el fondo de tu corazón está todo muy claro muy puro y no hay ningún tipo de apego entonces todo todo está con mucha confianza te sientes con mucha confianza y estás dentro de lo que es el ser verdadero <risa> muy bien la información es muy importante en la conciencia es una especie de programa de la vida es como el programa de un ordenador esta noche continuaremos desarrollando el estado base el estado fundamental y hermoso ahora mantenemos nos mantenemos en este estado con los ojos cerrados experimentándolo está en el interior de ti no es algo que tú creas es natural. Cuando no te apegas a este mundo y vienes al interior, ese estado aparece de forma natural. Cada uno tenemos un pequeño Buda en el interior. Así que solo necesitas venir a tu interior tranquilamente, y sentirte a ti mismo. En estas 10 sesiones, hemos llegado, llegaremos a una, a un muy buen estado, y después continuaremos para un nivel de mayor sabiduría. Otros profesores chinos van a ir cultivando este estado básico de la práctica. Simplemente van a realizar transformaciones de forma muy sencilla. Profesores Sun, Tao, Wu, Shi, ellos continuarán en estas sesiones. Bien cerramos los ojos... Experimentamos este estado de conciencia, el más puro. La conciencia se observa a sí misma. Es en nada es solo stage, el estado min, despierto de la conciencia pura min-yue. Min, jue. min, min significa muy claro. Yue significa Self el sí mismo despertando consciente, la conciencia despierta en sí misma, nos mantenemos en este estado, nos damos información, y cree en que puedes mantener este estado date esta información lo puedes mantener a este estado muy bien mantén este estado esta es la manera de mejorar nuestra conciencia pura. Cuando observas la conciencia pura y se relaja y relaja, la conciencia pura se mejora a sí misma. tú solo te mantienes en ese estado todo lo más largo el ma mayor tiempo posible una hora, diez horas días cerramos los ojos y entramos en este estado abrimos los ojos y también nos mantenemos en este estado siempre sentimos que la conciencia pura está despierta Relaje. Cuando la conciencia pura mejora hacia un alto nivel, aunque sea un poquito, el poder de la conciencia también mejora. Ese alto nivel de conciencia puede Trabajar de forma fina en el cuerpo del Chi transformando el Chi transformando su estructura y lo influye fácilmente porque la conciencia de alto nivel es independiente y en ese nivel Damos todo tipo de información positiva sin apegos, ahora la conciencia pura dice X. Quiere decir vacío. Siente a la conciencia pura. se funde con el espacio infinito del universo es limpio y claro nuestras conciencias puras se funden juntas convirtiéndose a un campo de conciencia despierta e infinita. Esta es nuestra comunidad de conciencia. Cuando estamos en la conciencia pura, es cuando podemos decir realmente corazón a corazón en el nivel del marco de referencia corazón a corazón es algo relativo porque todo el mundo tiene creencias diferentes y no podemos, no podemos fundirnos completamente unos con otros Solo cuando entramos en la conciencia pura y despierta, realmente entramos en un estado corazón a corazón. Siente nuestro campo de conciencia pura, ahora somos uno. Observa el espacio interior de la cabeza, el tantien superior. Vamos en el interior a un nivel sutil, muy sutil. Decimos shu en ese espacio del tantien superior. Sentimos el amor universal y la felicidad. enviar esta información profundamente al ADN celular. Necesitamos hacer que nuestra vida se vuelva amor universal. Las conciencias puras observan el espacio interior del cuello. Siente que el interior está lleno de amor universal, muy amable y de información de felicidad. La cabeza y el cuello se expande, se funde en nuestro campo de conciencia despierta. Observamos el espacio interior de hombros y brazos. Siente que la información de felicidad y amor universal se expande y se abre en el interior de los brazos, vacío. La conciencia pura observa el espacio interior del pecho y va a través de los pulmones, las mamas, el corazón, el espacio interior del cuello está lleno de amor puro de felicidad, de alegría. Se funde en nuestro campo de conciencia despierta y se funde en todo el universo. observamos el espacio interior del abdomen el tantien inferior el espacio del tantien inferior vacío observa el hígado vesícula biliar vacíos Observa el páncreas, bazo, vacío, observa el estómago, los intestinos, vacíos observa los riñones vejiga órganos sexuales todo el tantien el espacio vacío todo el espacio del tantien inferior está lleno de amor universal felicidad y todo el ADN de las células se vuelve bello se expande a todo el universo, sentimos el espacio universal despierta. Observamos a través de toda la columna vertebral. Vacío. El amor universal y la felicidad se abren y se funden en el universo despierto. observa los glúteos, las articulaciones de las caderas, el espacio interior de las piernas, vacío, Siente que ese bello estado desde el interior se expande y se funde en el universo. Se fusiona. Observa a través de todo, todo es un espacio sutil, que se funde en el universo infinito. La conciencia pura despierta Mingyue, Min llena todo el universo. todo el universo infinito está despertando sentimos el universo infinito es muy puro muy fino Todo el espacio de las células se abre, se funden con todo el universo. Cuando sientes el universo infinito, al mismo tiempo, sientes profundamente el interior, a un nivel muy profundo y muy sutil. Vacío, muy puro, muy claro, en todo el infinito y puro universo, lleno de amor universal y felicidad. Esa completud, ese espacio de completud hermosa es nuestro estado básico y desde este estado practicamos cualquier tipo de métodos y entonces la práctica se vuelve muy eficaz. Ahora sostenemos una bola de chi. cuerpo de chi sostenemos la bola de chi hacia el universo infinito, abrí cerrar Yeah. cerrar abrir siente el interior desde un nivel profundo se abre bien el interior a un nivel muy sutil y profundo abrir Abrir. Cerrar. MCD. Vacío. Relaja. relaja. Abrir. Cerrar. Abrir. Completud de amor universal, despierta, se abre. transforma sí. se purifica ¡Wow! se transforma, se vuelve bello. Relaja. Abrir. Cerrar. no habría Ahora... No, cerrar, Abrir. cerrar. sostenemos la bola de chi, vacío, elevamos el chi, durmiendo, pero sin dormir, De la cabeza, la luz pura del amor universal ilumina a través de todo el cuerpo. Vertemos el chi. a través del tantien superior el interior es brillante transparente y bello va a través del cuello a través del tantien medio a través del tantien inferior siente la luz pura del amor universal yendo a un nivel muy profundo a través de las piernas Rela. Mantén esta completud de amor universal feliz y pura y despacio ponte de pie para practicar, empujar y traer. Pies juntos. Sentimos, sentimos la conciencia pura y despierta en la completud infinita, en todo el universo despierto. el interior completamente relajado vacío amablemente rotamos los hombros hacia el frente arriba atrás abajo adelante los hombros continuamos rotando Sentimos el espacio, el espacio interior, todo de chi. Conecta con el infinito universo. Relaja. espacio eleva tus grandes brazos de chi hacia el frente. Al ancho y alto de los hombros, eleva las manos. Trae... Traemos el Chi del universo al profundo espacio interior, empujar, muy suave, el amor universal se expande en el infinito universo traer amamos todo el espacio interior de las células todo es de chi empujar El amor feliz va a través de todo, de todo el mundo y del universo. Traer. Empujar. Traer empuja. empujar, empuja amablemente. gira las manos palmas enfrentadas sostenemos una gran bola de chi relaja siente el amor universal despierto y la felicidad como una completud esa completud abrir se abre De lo profundo del interior, abrir, vacío, abrir, cerrar, cerrar, elevamos el Chi nosotros somos Chi puro en la conciencia pura de amor despierta con infinita belleza por encima de la cabeza y siente que la luz de amor universal va a través de todo el cuerpo mm, vertemos el chi va a través del Tantien superior sentimos una sensación muy bella en el interior a través del cuello Va a través del Tantien medio Amamos todo el interior, a través del tantien inferior, el amor puro va a través del interior, cubrimos Tucci con las palmas, el amor de la conciencia pura va a través de las piernas, Sentimos que todo el espacio interior del cuerpo es brillante, transparente, muy ligero y muy alegre. El interior está lleno de amor puro, Siente una amable y profunda respiración. Más. Separa los brazos a los lados, las manos. La bella completud de chi ahora se sienta despacio ahora corazón a corazón las conciencias puras se conectan juntas, sentimos nuestro campo de conciencia y confiamos en ese campo de conciencia, es muy poderoso, puede transformar todos los niveles de chi, puede limpiar todo tipo de conflictos, cualquier problema a nivel del ADN. Ese campo de conciencia ilumina todo el mundo. Ilumina las tierras de Europa. Todo es de chi, transparente y brillante. En todas las tierras de Europa, todos los seres humanos, animales, plantas, todo se vuelve de chi, transparente, brillante. La conciencia pura se funde con ese espacio, iluminando todo a través todos los detalles a un nivel sutil todos los virus y todos tipos de problemas se transforman desaparecen ¡Jua! ese espacio se vuelve claro y limpio. Ahora, nuestro campo de conciencia pura ilumina las tierras de África. Todos los seres humanos en su interior, animales, naturaleza, plantas, todo se vuelve brillante y transparente. Chi puro. Enviamos buena información desde el más puro nivel de conciencia. Todos los virus y todos los conflictos. Se transforman, desaparecen. Esa tierra se vuelve clara y limpia, armoniosa. El campo de conciencia ilumina las tierras de Australia. Todos los seres humanos, animales, plantas, todos los espacios se vuelven de chi brillante y transparente. Todos los virus y problemas ¡juá! Se transforman, desaparecen. Toda esa tierra se vuelve limpia y clara. Y limpia. El, nuestro campo de conciencia ilumina Sudamérica. Todos los países, todos los seres humanos, animales, plantas, son de un chi transparente y brillante. Enviamos buena información desde nuestro más elevado nivel de conciencia. Todos los virus y conflictos se transforman, desaparecen. Se transforman, desaparecen. Esa tierra se vuelve clara y limpia. Ahora iluminamos Norteamérica, ¿eh? América del Norte, a todas las personas, animales, plantas, todos los edificios, todas las calles, todo se vuelve de un chi brillante y transparente. La conciencia pura va a través de todos los espacios más sutiles, todos los virus. Tu problema desaparece. Esas tierras se vuelven claras y limpias. La conciencia pura ilumina las tierras de Asia. Toda la humanidad, todos animales, plantas, Edificios, todo, se vuelve a un ch'i brillante y transparente. Y Nuestra conciencia pura va a través de ese espacio puro de ch'i a todas partes. Desaparecen problemas. <tose> <tose> <tose> <tose> Todos los problemas conflictos desaparecen. Sentimos como ese espacio se vuelve claro y limpio. Todo se vuelve armonioso. Nuestro campo de conciencia pura. Ilumina todo a través de la tierra y alrededor de la tierra. Todo está en nuestra conciencia pura. Toda la humanidad. Y todos se funden juntos transformándose en una gran y brillante persona de chi. Nuestro campo de conciencia pura ilumina esa persona única y transparente. En esa persona el chi es abundante y en el interior el chi fluye libremente. Todas las funciones son saludables, todo el sistema inmune es fuerte, pulmones en el interior son brillantes, todo es chikura de luz. Todas las funciones son muy fuertes. En el interior, todos los problemas y virus. Los pulmones se vuelven brillantes, limpios y claros. Muy potentes, muy saludables. Observamos el estómago. El sistema digestivo en el interior se vuelve brillante y transparente. Todos los problemas, incluidos los virus, se transforman, desaparecen. Se transforman, desaparecen. Todo funciona bien iluminamos a través de todo el cuerpo, todos los lugares todo el cuerpo, todas las células en el interior todos los sitios el chi es brillante y transparente la conciencia pura va a través en un nivel muy sutil todos los problemas desaparecen. Todo el cuerpo de Chi es brillante y limpio, claro, muy bello, muy saludable, muy armonioso. La persona de Chi está en un equilibrio. Sus emociones y su corazón completamente abierto está lleno de amor universal es muy hermosa nosotros somos uno nosotros somos una gran persona de chi somos una sola conciencia y somos uno con el universo vacío Siente el Chi puro y hermoso del universo nutriendo nuestro cuerpo. Nutriendo todas las células. Nutriendo el ADN. Ama ese cuerpo de Chi. Nutrimos nuestro estado de conciencia despierta. Amamos todos los espacios. Nosotros somos amor universal. Relaja. Disfruta del momento presente. Disfruta tu vida. Mantente despierto. Especialmente cuando abras los ojos, siente tu hermoso corazón. Siguiendo a el estado despierto de la conciencia pura Mingyue, proyectándose a través de tus bellos ojos, miras todo y amas todo, abre los ojos despacio, Mira, y todas las cosas son hermosas. Todo tu interior es hermoso. Todo el interior es amor. Y por eso puedes amar todo. Oh, muchas gracias. Muchas gracias a cada uno. Muchísimas gracias. Os voy a activar para que el caos de voces nos alimente a todos, en todo el mundo, en todos los idiomas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima, con Hola. Thank you teacher way. Thank you everyone Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hace, uh, has, has escuchado bien, muchas gracias, muchas gracias, Bye. -bye.